Messi que no se cansa de lograr registros, premios y todo tipo de logros en una temporada de ensueño Y es que el último gol de Leo Messi ante el Nantes tiene un significado especial Un gol por cierto que puso en pie al Parque de los Príncipes Ya que en el minuto 12 el argentino aprovechó un centro desde el lateral Para definir magistralmente y mandar el balón al fondo de las mallas Abría la lata con ese 1-0 que fue vital para que a la postre su equipo se llevara la victoria por cuatro goles a dos. Pues bien, como decimos, Messi consiguió lo que nadie ha hecho en Europa esta temporada, ni un solo jugador de las cinco grandes ligas puede presumir de la cifra de goles y asistencias esta temporada del argentino. Y es que estamos hablando de que lleva ya a día de hoy, a principios de marzo, quedando mucha temporada por delante, 30 goles y 20 asistencias.